En este caso, vamos a intentar imitar el, aquel típico juego de, de, de topos, el, el Match, que es aquel juego donde aparece un topo y al apretarle encima desaparece y vuelve a aparecer en otro sitio. Lo vamos a intentar hacer, pero utilizando una de las características curiosas de la versión 2.0 de Scratch, que es el uso de, de la webcam, de la captura de vídeo. En el apartado de sensores, como podéis ver, uh, tiene un apartado aquí que dice algo así como vídeo, fijar transparencia de vídeo y movimiento del vídeo en este objeto el vídeo encendido o apagado lo que hace es encender o parar la, la webcam entonces veréis que en el momento en que enciendo la webcam eh, aparezco yo aquí detrás del escenario no sé si podéis verlo entonces uh, lo que puedo hacer también es fijar la transparencia, la transparencia es cuánto me quiero ver yo cuánto quiero ver el, el, el juego con lo cual pues variando este este porcentaje de transparencia ¿vale? eh, puede aparecer más claro o puedo hacer más opaco o más, o más transparente. ¿vale? En este caso pues le vamos a poner un 60% de transparencia, que yo creo que con eso ya está. Entonces lo que haremos es que al empezar el juego, encenderemos la cámara, ¿sí? le diremos vídeo encendido, fijamos la transparencia y ya empieza el juego. ¿Y qué quiero que haga este juego? Pues mira, este juego lo único que quiero que haga es que detecte si se está moviendo algo encima de él. Con lo cual, mira, si hacemos un clic al cuadradito este de delante de movimiento en el, en el objeto, ¿vale? Mm, no nos, bueno, lo que podemos hacer es hacer una variable, vamos a hacer una variable temporal, vamos a llamarle tmp, y esa variable temporal la vamos a fijar su valor a la cantidad de movimiento y vamos a hacer un bucle infinito. De esta manera vamos a ver cómo esa variable va adoptando el valor en función de qué es lo que se mueve. Me voy a apartar un momento y, como podéis ver, el, el número de TMP ahora mismo es muy cercano a cero y, cuando me acerco dentro y empiezo a mover, ese número puede llegar hasta 100, ¿vale? Con lo cual, a través de la webcam, también es una forma de interactuar con Scratch. Uh, bueno, pues vamos a hacer, eh, vamos a hacer que este, este pingüino que hemos dibujado aquí pues al pasar por encima desaparezca ¿cómo vamos a hacer que al pasar por encima desaparezca? pues bueno, simplemente lo que vamos a hacer es comparar la cantidad de movimiento con un, con un valor concreto y así sabremos si algo se está moviendo eh, en la parte de la webcam donde aparece el, el pingüino vamos a poner un condicional y le vamos a decir que si... Sí, eh, la cantidad del movimiento es más grande que pongamos por ejemplo un 50 vamos a poner un 50 a ver qué tal, toma ese valor, hacemos un clic, 50 si es más grande de 50 representa que hemos tocado el pingüino y si hemos tocado el pingüino qué queremos que haga pues lo que queremos es que se esconda que se quede un rato escondido y vuelva a aparecer en un lugar diferente ¿Eh? le diremos que se espere un segundo escondido que vaya a parar a un lugar diferente vale, y después que se vuelva a mostrar Bien, pues hacemos un mostrar pondremos un mostrar al principio también por si resulta que ha acabado el juego y estaba escondido y ahora le vamos a poner ese número al azar para que vaya a parar a un sitio aleatorio en cualquier punto de la pantalla Bien. 80 menos 180 y este de aquí que sería del menos 240 al 240 Bien, con la cual cosa vamos a ver si funciona eh, se enciende la cámara ahora mismo está detectando un movimiento vamos a movernos encima y al movernos encima desaparece vuelvo a aparecer en otro sitio le vuelvo a dar desaparece aparece en otro sitio vuelvo a dar desaparece aparece en otro sitio y así continuamente. De la misma forma que he utilizado el vídeo para trabajar con la webcam y como un, una forma de interacción con el juego, también en la nueva versión puedo trabajar interaccionando con el sonido. Eh, esto hasta, hasta con la versión 1.4 la única forma de hacerlo era con una scratch card o una pico board que era una placa externa que tenía un sensor de sonido ahora aquí directamente lo podemos hacer con esta funcionalidad que utiliza la webcam del portátil o el micro del portátil vamos a hacer por ejemplo que de la misma manera le vamos a poner otro programa al pingüino y le vamos a hacer que, que por ejemplo si le grito más de un volumen concreto pues que acabe el programa entonces vamos a hacer un bucle infinito también de la misma manera y vamos a hacer un pingüino sensible que si resulta que le grito más de un, de un valor concreto pues se acaba el programa vamos a ver le voy a poner intensidad del sonido que también de la misma manera sea un número de 0 a 100 con lo cual eh, vamos a intentar utilizar el mismo valor y voy a marcar este puntito como podéis ver al marcar este puntito me, me enseña el, el valor de la intensidad del sonido. Bien, pues le voy a decir que todo el rato si grito más de 50 que se pare. Para hacer que se pare utilizo el bloque de control de parar el programa que está por aquí debajo. A ver, ¿dónde estás? Detener, detener, detener, detener todos aquí. Le digo que si grito lo detenga todo. Vamos a probar ¡Eh! como podéis ver, aprieto la bandera verde, se va moviendo. No, lo he parado. Vamos a probar. ¡Eh! Y en el momento que grito, acaba el programa y ya deja de funcionar.